Flor de Estefanis, intendenta de Santa Rosa, a punto de cerrar sus primeros cuatro años y con la posibilidad de ser reelecta por cuatro años más. Y la mujer que ha sido ungida como la persona que tiene que avanzar en la prueba del peronismo en una de las tormentas más complejas que le ha tocado en, en la historia en Mendoza. Bienvenida. Gracias, qué presentación. Desde el bautismo del dolor, que realmente me, me, impact, me interpeló un montón, hasta todo esto de, de las internas del PJ, bueno, es realmente un escenario complejo, pero que lo veo siempre tomándolo como un gran desafío lo que se viene para el peronismo durante los próximos dos años, para el peronismo en el 2023, sin duda como el primer objetivo a corto plazo que tenemos, pero que los dos años sean realmente de una construcción de un peronismo fuerte y territorial en todos los departamentos. Ahora, ¿cómo se hace para lidiar con tamaña responsabilidad? Porque la han elegido para ser el frente del PJ en un momento complejísimo, de muchas elecciones perdidas, de encuestas que le dan un, un techo bajo, en teoría, por lo menos las que uno suele ver de la posibilidad de que por primera vez en la historia haya tres gobiernos radicales al hilo, por lo menos desde que existe el peronismo, es casi la, la tormenta perfecta a la que le han tirado. Bueno, nunca nada ha sido muy fácil para, para Flor de Estefanis. Creo venía pensando también en general en esto porque todos lo plantean como es un escenario muy difícil, es un escenario complejo. No faltó alguien que me dijera para qué te vas a meter el año que viene, va a ser la cara, no sé, de, de poner la cara por la derrota. Nos pasó en Santa Rosa, nosotros cuando como equipo de gobierno, como proyecto político arrancamos, teníamos un intendente que estaba preso en ese momento y realmente que volviera el peronismo a gobernar Santa Rosa era... Imposible de creer. Y sin embargo, con la perseverancia, la constancia o también siendo parte de una nueva generación de la política, logramos en muy poco tiempo recuperar ese municipio en manos del partido justicialista y de un equipo que está, yo entiendo con orgullo y humildad, pero transformando Santa Rosa. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? O sea, nunca tenemos que bajar los brazos. Yo creo que las circunstancias han sido adversas son ahora, pero realmente nosotros como peronistas digo, hemos gobernado la mayoría de los departamentos de Mendoza en otras épocas. Hemos tenido gobiernos peronistas, hemos tenido tres gobiernos al hilo peronistas, como uh -huh. eventualmente podría pasar ahora. Entonces, entiendo que son ciclos y que nos tenemos que ir preparando para volver a gobernar. Que, que es una responsabilidad nuestra, eso o sea, sí lo veo, que es una responsabilidad del peronismo. Estamos invierno. un poco en la mala, pero es un ciclo que en algún momento tiene que pasar, no, no tenemos que bajar los brazos como si ya estuviéramos derrotados. Totalmente, siempre para adelante, creo siempre en la fuerza del optimismo también, y en que esto, que los ciclos de la política también se van cerrando, se van modificando. Como yo tengo que estar preparada para que en algún día no voy a seguir estando en Santa Rosa, creo que uno tiene que pensar que obviamente vamos a gobernar otros departamentos de la provincia en el 2023 y por qué no también la provincia de Mendoza. Creo que hay que pensar en eso, en un PJ que realmente sea una opción de gobierno. Yo a veces lo pienso y, y lo invito a muchos vecinos, ciudadanos que piensan igual o no que, que yo en particular y digo... En, en estos casi ocho eh, años de gobierno de Cambia Mendoza, no, de Cornejo y de Suárez, ¿en qué nos ha cambiado la vida? La vida cotidiana, porque eso se trata, de que salgamos de nuestra casa y vivamos mejor que lo que vivíamos antes. Yo, sinceramente, las respuestas que encontramos en salud, en educación, en seguridad, en trabajo, no son buenas. Entonces digo, si frente a eso, nosotros tenemos que entonces, ¿qué? Ser esa opción de gobierno para que la gente sienta que la política está puesta al servicio del pueblo. Ese el un objetivo, y ahí voy en algo que dijiste al principio, que quiero disentir en creer que no todos somos iguales, en que no todos nos sentimos el dolor ajeno como propio, en que nosotros, y yo digo, me siento parte de una comunidad y de una sociedad, no soy una política o la intendenta que está como fuera. Llevo eh, a mi hija al, al jardín maternal municipal, igual sí. que cualquier otro trabajador sí. de Santa Rosa. Intento caminar las calles, ir a comprar la verdulería, estar caminando, andar en bici... Digo, conocer de cerca la realidad y no alejarnos de eso. Entiendo que no todos somos iguales y que a veces la política y los políticos nos han decepcionado. Pero ese es el gran desafío que tenemos ahora. Reivindicar a la política, acercar a la política a la gente que empiecen a confiar de nuevo en que los que estamos acá tomando decisiones podemos de verdad representarlos y, y transformar su realidad y solucionar sus problemas. Hago mi mea culpa, la verdad es que yo tampoco creo que sean todos iguales. Igual sí, creo entiendo que, que uno generaliza, ¿no? no, sí, ¿no? Sí, sí, pero... y, y, y creo también que es la idea que está instalada en la opinión pública en general. Sí. Hasta con políticos que uno decide eventualmente votar, sí. pero es buena la observación y, y es verdad, yo tampoco creo que sean todos y iguales. Y es eso, ¿no? A veces decimos votamos al menos peor, porque es, real, es, es como lo que vamos Después. sintiendo de la ciudadanía. Eh, yo creo que a 40 años del regreso de la democracia, yo lo decía en el 2016 cuando empecé en Santa Rosa, estamos cerca de cumplir 40 años, han pasado ya 6 años de ese momento y todavía las deudas de la política con la ciudadanía es muy grande. Y sí. no hablo de un partido político en particular, de toda la clase política. Ese me parece que es el, el gran objetivo, desafío que nos tenemos que nosotros plantear. Hasta acá el round de estudio. Ahora vienen Agustina Fedino y Pablo Gennari que están zapateando para preguntar. El, el tema, Flor, es quizás la idea que el mendocino tiene en relación al peronismo que no sé cuál piensan ustedes que es esa idea, pero que de alguna forma viene eh, manchada por ciertas cosas que han pasado uh -huh. en nuestra provincia y que uno entiende desde afuera que al ciudadano le cuesta mucho dar vuelta a la página uh -huh. y pensar en el peronismo realmente como una opción de gobierno. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, primero salir a escuchar. Es esto que decís vos, a ver, nosotros, los peronistas, los dirigentes del peronismo, el partido justicialista, sabemos bien qué es lo que primero el ciudadano, el mendocino, la mendocina está esperando de un gobierno, porque nosotros nos tenemos que también planificar gobernando y para eso tenemos que prepararnos como equipo con planes de gobierno, con planificación de políticas públicas, que es lo que están demandando de nosotros. Y después pensar esto, que decís, sí, es verdad, han habido errores de personas y errores de equipo y errores de partido que capaz hoy han hecho que en los últimos años el peronismo no haya sido esa opción a elegir. Pero por eso no significa que la renovación que se está dando en el peronismo en conjunto con dirigentes históricos e importantes, podamos repensarnos como una propuesta de gobierno. Tenemos que hacerlo. Es nuestra eh, obligación también, quienes tenemos responsabilidades hoy, primero de que nuestra militancia uh -huh. se sienta entusiasmada, uh -huh. se sienta con posibilidades y con ganas para salir entonces a contagiar a otros. Pero yo sí creo que se puede. Yo creo, como digo, que el peronismo ha gobernado esta provincia con aciertos y con errores, y creo que es momento en este, en este contexto también de que el 2023 sea un año competitivo para el peronismo. Ah, si, es, si es competitivo, eh, ¿cómo ve la, la, esta competencia efectiva que está planteando la alternativa peronista? Que vayan a una interna, ¿es una virtud, es un crédito, es bueno, aporta o tira para atrás? ¿Complica eh, las capacidades competitivas del peronismo en 2023? Sí, esto es un tema cuando uno piensa las pasos o en general, digo, en, el, en lo que sucedió también en, en el pejote y lo que hablaban más temprano. Uno siempre espera lograr esa unidad, esa lista de unidad, pero a veces. Eh, tampoco es lograr y en eso yo coincido cuando los vi acá que estuvo Fernanda Lacoste eh, y Rafa Moyano, esto de la unidad no se impone, se construye, mm. y en eso estoy de acuerdo. Entonces tampoco sirve de nada generar una lista donde todos tengan un lugar pero que no están convencidos de sí. eso, porque después realmente se nota en esto, en la capacidad de ir a convencer a otros de esas personas. Entonces me parece que ir un a paso no es una cosa... De locos que uno diga esto nos va a complicar la vida Incluso cuando fue Anabel Fernández Agasti con Alejandro Bermejo en el 2019 uh -huh. Luego se notó realmente una unidad que en casi toda la provincia Y en los números finales de las generales eh, Estuvo muy bien dado, ¿no? De que las dos fuerzas estuvieron unificadas después 36. Es la capacidad de los liderazgos también Y de las cabezas de cómo eh, convencemos a los propios De que acompañemos los proyectos colectivos Pero no me parece mal que se des alternativa Si ellos entienden que tiene que ser por ahí yo en lo personal y en el ámbito del PJ eh, Me comuniqué por, con ellos por teléfono Digo, con Fernanda Lacoste Un sábado la tarde, llamé un, fin de ajá, semana. un fin de, El fin de semana previo, el lunes era el cierre de sí, listas sí. Cuando nos enteramos más que nada de esto De que Matías había decidido no participar Digo, ese, ese gesto creo que tenemos que tenerlo De convocarla Yo la llamé, la aprecio Además Fernanda es una mujer que ha trabajado mucho En el peronismo por los derechos de las mujeres Y la convoqué Y en términos de realmente fraternidad hablamos muy bien Después, bueno, ellos decidieron no sumarse y seguir. Pero yo voy a seguir insistiendo. Claro. Con o San Rafael pasó lo voy mismo. Voy a seguir. Claro. Con o San Rafael también pasó hablé lo con Emilio, hablé con Roberto. Hay, y, hay y tampoco cuestión. quisieron participar de Mira, esa ellos, lista. Eh, muy bien, eh, me, me comentaron esto, teníamos una idea, que con respeto, digo, con todo lo que se había armado alrededor de, de la posibilidad de Matías, y ahora estamos como con cortos tiempos para poder eh, trabajar con todos aquellos militantes, dirigentes del peronismo, que estaban en esa idea, para que se sientan representados. Le dije, bueno, me parece bien, digo, uno honesto, no hay que forzarlo. Y algo que me dijo Roberto, unos días previos, y lo destaco, eh, él me decía, la confianza, Flora, hay que construirla también, ¿no? Hay que generarla sí. porque cuando uno va confiando en las otras personas son vínculos que en la política para mí son importantes. El valor de la palabra y el creer en el otro. Así que serán vínculos que seguiremos construyendo. Yo tengo muy buena relación igual con todos mis colegas intendentes. Digo, dentro del peronismo fuera también, pero puntualmente entre los seis intendentes tenemos buena relación. Que Flor. no significa que esto es que no nos hablamos ni que estamos peleados, que por ahí lo que se puede transmitir. Somos intendentes que nos sentamos a una mesa y dialogamos y debatimos con respeto. Flor, aparece en todo lo que ha dicho o en parte de lo que ha dicho la posibilidad de una elección interna entre peronistas como algo menos bueno que la posibilidad de que haya unidad, es decir, de que se entiendan y vayan en una sola idea y en un solo conjunto, que no es fácil. ¿Va sí. a trabajar concretamente para que ese paso no exista? Vamos a trabajar por la unidad, sin dudas. Creo que tiene que ser además el rol institucional del Partido Justicialista de Mendoza. ¿Y, y concretamente qué se puede hacer para que ese paso no ocurra? Y ser puente de diálogo, ser puente de consensos, abrir más instancias que sean necesarias, que se nota sin dudas que capaz en estas no fueron suficientes y que tenemos que hacerlo con muchísimo más tiempo y que habrá que escuchar y evaluar. Y en esto dejar de lado, siempre lo digo, un poco los egos personales de protagonizar y entender quiénes son los mejores o las mejores para representarnos. Cuando uno entienda que hay alguien que tal vez es mejor que yo, pero donde yo me a sentir representado después en un proyecto colectivo, todos vamos a tener un lugar, estoy segura que el peronismo va a llegar a un buen puerto. De su lugar, de su sector, ¿a quiénes identifica con ego de protagonizar? No, no, mira, yo creo que hoy en día se van dando igual, hablo en general, porque eso sucede abajo también en nuestra militancia de todos los que quieren ser candidatos a concejales, candidato a intendentes, no estamos hablando solo de quien quiere ser candidato a gobernadores. Eh, cuando empecemos a entender que no somos siempre nosotros los que nos va a tocar ser, sino que a veces son otros que los que están en mejores condiciones, nos guste más, nos guste menos... Hay más coincidencias entre nosotros, ¿no? Entre quienes estamos dentro del movimiento nacional justicialista que con quienes de verdad están del otro lado y pensamos diferente. Uh -huh. Ahora, más allá de esto que es seguramente central, hay una cuestión que a algunos los incomoda, a otros los inseran abiertamente. El... Uno de los problemas más importantes que tiene el peronismo mendocino es la, la relación con la nación, con su lideresa, que es Cristina Fernández de Kirchner, y esta relación incómoda de renegar de esa dependencia nacional, de esa asociación del peronismo con el kirchnerismo, uh -huh. pero seguir sujeto a la caja o a lo que podría ser el premio con una mano financiera o el castigo de la nación. ¿Cómo va a manejar eso en su nueva conducción? Que parece ser la, la, la gran piedra de la discordia. Bueno, en eso siempre digo, a ver... Eh... Los kirneristas son peronistas y los peronistas son kirneristas. En eso siempre hay un sector que dice, somos los más kirneristas de los peronistas y los más peronistas de los kirneristas. Yo entiendo que en este sentido somos todos parte, de, como dije recién, del partido justicialista. Después podemos haber sido algunos incluso contemporáneos a los gobiernos de Néstor y Cristina, que veo compañeros, compañeras que no lo fueron. Hay jóvenes hoy en día que están iniciándose en la militancia y que tampoco lo vivieron. Entonces son también tiene que ver con eso, con lo que hemos ido viviendo de lo personal. Pero creo que. ...hay siempre que, que Cristina es, forma parte de lo que significa el Partido Justicialista... ...y el Frente de Todos y es una de las principales figuras que tiene que estar en el 2023... ...no digo que tiene que ser candidata, digo tiene que estar firme y, y tiene que formar parte de la propuesta... ...junto con muchos otros sectores del peronismo y entre ellos lo que hablaban recién... ...creo que Sergio Massa en el último tiempo ha hecho realmente un muy buen trabajo... Eh, ...empezar a ordenarse, a reconducir la finanza, la economía de a poquito, en una situación muy difícil, pero que me parece que va mostrando señales de que eh, estamos saliendo adelante, vamos un poquito para ser mejores que estar peor. Y entonces, eh, digo, masa... Cristina, Alberto, todos tienen que estar y nosotros igual siempre manteniendo nuestra identidad. En eso sí creo que como mendocinos y como peronistas mendocinos somos nosotros los que tenemos que llevar nuestras propuestas y decidir nuestros candidatos. Sí, sí. Pero yo Tiento creo que eso sí se eso. da también. Pero, y más allá, yo perdón que vuelva siempre a lo simbólico y a, y a lo que el mendocino piensa sobre esta idea generalizada del peronismo. Me parece que ahí pierden, indefectiblemente, por ser una provincia, en términos generales, muy generales, que le cuesta mucho la figura de Cristina. Me parece que ustedes entienden eso dentro del peronismo. Es muy resistida la figura de Cristina y, y hay ciertas figuras del peronismo mendocino que están muy ligadas a esa figura. ¿No es ese un obstáculo? Yo creo que que ponerlo así en términos personales, no no no me gusta, creo que todos tenemos cosas buenas, cosas que nos suman más o cosas que nos restan, pero hay que ir con, como con proyectos y cosas o discusiones más profundas, pero, digamos, de ¿entendés? Sí. Estamos hablando y venimos de la interna, de la linterna, de las pasos es normal, forma parte de todos los espacios políticos, pero... ¿Cómo hablamos también más allá de eso con la ciudadanía sobre los problemas de los mendocinos sí. para resolverlos. Pero Flor, eh, perdón, ¿Sí? no, uf, dale No, vos. sí, lo que intento uh -huh. pensar es en esa estrategia, porque imagino que eso está en la mesa de debate. ¿Cómo hacemos para que sea un peronismo más mendocino y no un peronismo que esté ligado? ...a una figura que es la que de alguna forma no nos permite avanzar como peronismo en Mendoza... ...¿se entiende? Sí, sí, pero creo en eso que todos somos parte y todos somos necesarios... ...yo creo que no es esconder a Cristina, me parece que todos... ...también habla de, de nosotros como personas cuando creemos y tenemos convicciones... ...de que no vamos a estar un día con una foto con uno y otro día en la foto con otro... ...porque es lo que va siendo lo que conviene, sino yo creo que hay que tener las cosas muy en claras... ...entender lo que significó para nosotros y creo que para la Argentina los gobiernos de Néstor, de Cristina, las cosas malas, por supuesto, las cosas que se podrían haber mejorado, y tratar de ponerlas en un espacio de debate, en la mesa, pero siendo todos necesarios, ni, eh, digamos, eh, subestimar a uno, ni bajarle el precio a otro, sino que todos tengan su lugar de protagonismo y de aporte a esto, a lo que creo que estamos todos de acuerdo. Un peronismo acorda a las necesidades de Mendoza. Flor, voy a, a esta idea de los personalismos que dijo recién de, de Cristina, por ejemplo. Pasemos un segundo a Alfredo Cornejo, que hoy es una figura latente con la posibilidad de integrar una fórmula presidencial. Se viene hablando mucho de eso. Implicaría algo prácticamente inédito para Mendoza, que no está acostumbrada a que políticos de acá lleguen a una fórmula que compita por la presidencia. Si tiene esas chances y si encima miramos las encuestas de acá, es el, la, la figura que más mide incluso dentro del oficialismo, si tiene esas chances y si tiene esos números, digo, es porque algo ha hecho. ¿Qué es lo que ven que ha hecho de bien para que el mendocino lo banque? ¿Y qué creen que exportaría a la nación si se concretara esa, esa propuesta de Cornejo en una fórmula? Mira, me acuerdo un día cuando estuvimos acá en el debate, ¿se acuerdan que estaba Alfredo Cornejo y Anabel? Hace exactamente una vez, fue el, 10 de, el 11 de noviembre. Justo, pues. ahora. Sí. Y me, me acuerdo un puntual que ustedes preguntaron ¿qué dirían de algo bueno de la otra persona? Y Alfredo Cornejo dijo nada. No, por todo, absoluto, no pensó que podía aportar algo bueno a Anabel. ¿Qué digo yo? Tengo muchísimas diferencias con, con Cornejo, que incluso desde el punto de vista hasta personal y como mujer, hasta siento que en algún momento, cuando fue a Santa Rosa, me faltó el respeto. Pero bueno, es elegido por el pueblo y uno siempre tenemos que encontrar algo bueno en el otro. Por supuesto que las diferencias son muchísimas. Entiendo que ha logrado eh, una, una imagen principalmente de que esto de... Las cuentas ordenadas y la buena administración frente a los errores que tal vez tuvimos como eh, Partido Justicialista gobernando Mendoza en un periodo anterior. Uh -huh. Me parece que eso puede ser algo que ha generado una confianza frente a lo que había sucedido. Y lo hablaron también en algunos otros programas. Vieron que los lo veo siempre sí, y sí. seguido. Uh -huh. eh, pero sí creo que. Es algo de lo que también nosotros tenemos que mostrar la contraparte. Esto que se ha estado hablando ahora con el tratamiento del presupuesto. Estamos hablando de un superávit a fin de este año, acumulado entre el 2021 y el 2022, de casi 60 mil millones, siendo eh, cautelosos, puede ser mayor. Digo, hoy en día no tenemos que hablar, obviamente no de un déficit, pero de un equilibrio. 60 mil millones no ejecutados significa... Todo lo que se podría haber hecho también con eso, cuando estamos manejando los recursos del Estado, tenemos que ser eficientes en la gestión y administración de los recursos. Y no se trata solamente de administrar bien, porque en el fondo no estamos con la gente adentro. Podríamos tener un montón más de servicios que presta el Estado provincial en mejores condiciones. Ahora, en ese sentido, usted puso como contrapartida el final del último gobierno peronista, ¿no? Pero si uno mira a la nación, tampoco se ve una administración demasiado solvente. Digo, siempre solemos hablar de, de déficit últimamente. Podríamos hablar de la economía de Macri, que, fue, que no tuvo déficit sobre el final, pero fue un desastre por otros lados. Digo, si uno mira a la nación, uno tiende a pensar que el peronismo no puede resolver ciertas cuestiones como gastar menos de lo que entra. Bueno, pero en eso tenés seis gestiones peronistas en los seis municipios que son impecables en cuanto a administración. Eso como también uno mostrar esta contrapartida... Eh, de que, por ejemplo, San Rafael, bueno, ni hablar lo que ha construido Mir tiene, digo, sol, solvencia, plazo fijo, lo mismo Maipú, que ha sido, y para el peronismo Maipú, digo, es un, un ejemplo también, desde la vuelta de la democracia gobernada por el peronismo, y, y que la verdad más genera que muchos quieran ir o que lo tomemos como ejemplo, lo estamos haciendo nosotros en Santa Rosa también, eh, intentando, y hemos tenido eso, equilibrio eh, fiscal permanente, incluso tuvimos un pequeño superávit del año pasado, al que yo misma dije que esto, primero uno, y, y en esto de, de arrancar nuestras gestiones, dije el primer año, ¡ay, qué bueno, tenemos super Después dije, no, esta plata no la pudimos usar para tantas cosas que son necesarias. Bueno, vamos aprendiendo en el andar, pero no todas las gestiones peronistas han sido malos administradores. Como digo, creo que tenemos estos seis municipios en distintos oasis de uh -huh. Mendoza que han demostrado ser muy buenas gestiones administradoras y que se ha notado... Cómo es La Valle con Roberto, cómo hablamos San Rafael, de Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, Maipú. Claro, eh, nos está corriendo la pausa, pero hay un detalle que no, no quiero pasar, dejar pasar por alto. Dijo que se sintió ofendida por Alfredo Cornejo. ¿Qué cree que piensa Cornejo de usted? ¿La subestima? ¿Cree que le manejan la gestión? Y yo creo que sí, porque lo dijo literalmente. Pero él salió a aclarar algunas cosas. ¿Qué piensa usted? Sí, pero que... mira, yo te voy a decir, él eh, digo habló diciendo, bueno, fue a Santa Rosa, por ahí los que no sabían, y en un acto de militancia radical dijo que a esta eh, chica que se hace feminista la maneja el marido. Mm. Que la verdad a mí me parece es una falta de respeto hacia o sea, mí como persona y como intendenta elegida por el pueblo, que quien maneja los destinos y quien toma las decisiones soy yo. No dijo al municipio, se lo maneja No, el y marido. después dijo pidiendo disculpas, no quise decir que la maneja ella, maneja no. el municipio, lo cual significa absolutamente lo mismo. Diciendo que no. mi marido maneja el municipio sí, ahora cuando soy la yo la intendenta. Pero Entonces, no son lo, sí, sí, es lo mismo. Son los mismos términos diciendo que las decisiones no las tomo yo, sino que las toma otra persona yo, en el municipio. Yo creo que ambos conceptos son ofensivos, pero no creo que sea el mismo concepto. Pero de igual manera lo que está haciendo, sí, capaz es esto. Si vos me preguntás qué opina de mí, eso que subestima a una mujer joven gobernando claro. en Santa Rosa. Ahí está sí, el textual, se dice feminista, pero <ríe> en realidad maneja el marido. Uh -huh. Ahí el, esa, el, esa está, está el textual de lo que fue eh, en ese momento. Perdón, nos metimos y, y no alcanzó Flor a responder lo que preguntaba. Pablo, ¿qué cree que sí. piensa el de usted? No, creo que está muy claro que piensa que soy una intendenta mujer joven que no tengo capacidad de decisión por mí misma y que tal vez quien termina tomando decisiones es mi esposo, sí. cuando mi esposo ni siquiera trabaja en el municipio igual más allá de eso no, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de respeto a las, las autoridades electas por el pueblo, me parece que en eso siempre, y a las mujeres en particular si tenemos 18 intendencias y una sola gobernada por una mujer y un gran representante de la política como Alfredo Cornejo viene a decirnos que nos manejan los esposos, entonces nos falta todavía mucho por hacer para convencer de que de verdad podemos nosotras estar claro. en estos lugares, quiere... ser madres, políticas, mujeres y tomar no. decisiones. Pero ahora usted va a ser la presidenta del justicialismo y él es el líder del proyecto político de la provincia. O se van a hacer las dos cabezas. Por eso pregunto, ¿qué piensa él? ¿Qué cree usted? que piensa él? Eso es él? lo que creo por no. sus dichos. Después no he tenido nunca un intercambio personal con, ¿No con Alfredo Cornejo. Uh -huh. ¿Nunca han dialogado? No. No, un saludo, sí, yo soy una persona, digo, de esto hablo muy poco porque no es que me interesa hablar de, ni, ni confrontar, sí. pero sí contar las realidades también de cómo se cómo piensan los que nos representan, Ajá, porque sí. en definitiva es eso. Una persona que fue gobernador de la provincia, que ha sido intendente, que fue diputado nacional que ahora es senador nacional sí. y que puede ser parte de una fórmula presidencial, digo, y esa es parte de su pensamiento y sus ideas.